Hola y saludos a todos. En este momento les ofrezco el boletín de la Junta Central Electoral con respecto al resultado de las elecciones primarias celebradas el domingo 6 de octubre del año 2019 en cuanto a la elección de los principales candidatos de los partidos políticos en, para las próximas elecciones del año 2020 tanto a nivel municipal como a nivel congresual en San Francisco de Macorís. Iniciamos con la candidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana PLD. Lupe Núñez es el más votado con 16.324. Rafael Arcángel 7.346. Mildred Sánchez 6.524. Y Henry Acosta con 5.956 votos. Detrás. Bullo Antigua con 5.800, Fátima Roque con 3.816, Charo con 2.209, Polito Lara con 1.704, Fidelina Pichardo con 1.635 y la doctora Maya Rojas con 767. Destacar que 6.343 personas votaron por ninguno. Esto es cuando se hizo el escrutinio del 98.56% de las mesas computadas. En el caso de el ámbito municipal, les informamos que Milenis Núñez, con el 95.96% de los colegios computados, obtiene de momento la victoria con 11.191 votos, Juan José Rosario con 8.546 Emanuel Trinidad 2022 y Joaquín Peña con 484. 1898 votos fueron a ninguno. Seguimos con los resultados y vamos a informarles ahora sobre el ámbito municipal en el caso de las eh, de los regidores y regidoras. Fini Acosta es la más votada con 2203. Enrique Rosario con 1.362. Ercilio Blanco con 1.287. Fermín Sánchez con 1.185. Altagracia Sosa con 1.114. Rafael Díaz Juan Bosch con 1.130. Alejandro Matos con 959. Y Rafa Acosta 927. Y Fausto Graviel 874. Destacar que 2.000... 422 personas votaron por ninguno en este nivel de elección en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana a nivel de regidores. En el Partido Revolucionario Moderno, con el 98.56% de los colegios computados, en el caso del nivel eh, congresional, en cuanto a diputados se refiere, Nicolás Hidalgo obtuvo 5.525 votos. El ingeniero Eric Ten con 2.375. Dorina con 1.402 votos. Y Roger Marte con 1.274 completan los cuatro más votados de los precandidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno en estas primarias. La arquitecta Marianela Lora Maggi obtuvo 572 votos. Mientras que... 1.726 personas votaron por ninguno. Ahora pasamos al ámbito municipal, donde en el caso de los regidores, eh, Ariel Marte fue el más votado en la convención del PRM con 405 votos. La doctora Evelyn de la Cruz con 344. Anthony Acevedo Flores con 314 votos, el doctor Rodríguez, con 300 votos, Yanni Ventura, 242 votos, Niqueuri, 201, Luis Lanyoma, 196, Hochi Gil, 188, y Tony Rodríguez, 165. Estos son los resultados en el, en el ámbito municipal con el 100% de las mesas computadas. Estos son los resultados de las primarias aquí en San Francisco de Macorís, tanto a nivel eh, municipal y a nivel congresional, ya sea alcaldía del PLD, regidores del PLD y diputados del PLD, y por el PRM a nivel de regidores y diputados. Nuestra información continúa en nuestro portal telenor.com.do y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía. Jesús Daniel Villarona estuvo con ustedes. Será hasta la próxima.